Voy a revelaros con vosotros el método CCCC, que es el método que seguimos en nuestra agencia. Este método nos ha llevado a facturar la cifra que veis ahí en pantalla, 25.798,14 euros. La semana pasada. El objetivo de nuestra agencia es lograr la facturación de un año en una sola semana. Y hoy, y espero que lo valoréis, os voy a enseñar aquí el método paso a paso que seguimos. Así que prestar atención, no voy a dar para atrás la diapositiva, que lo pueda coger genial. Oye, Dani, pero, verá, yo tengo una idea, tengo, tengo intención de hacer algo, pero, pero, pero, pero no sé por dónde empezar. ¿Vale esto? ¿Esto de los lanzamientos funciona para sacar esa idea hacia adelante? 2018 terminando, yo decido hacer mi primer infoproducto. yo recuerdo que por aquella estaba trabajando en un Burger King. Y todo el dinero, todo el dinero, trataba, venga, mi negocio, mi negocio, para mi negocio, para mi negocio. Entonces me meto en Amazon, me compro unos focos, me pongo una cámara, todo el setup, todo increíble, quería grabar los mejores vídeos con el... Me... Todo lo mejor. Y después de tres meses, todos los días grabando. Y de sacar mi primer infoproducto. ¿Sabéis cuántas ventas tuve? Cero. Y ahí aprendí que nunca, nunca, nunca debes construir un puto cohete sin saber si la gente quiere ir a la luna. Con los lanzamientos podrás validar tu idea. Esa idea tan loca que. La gran mayoría de las veces la gente no te va a apoyar, la gente no, te, no va a estar contigo, que solo tú vas a creer en ella, lo podrás llevar a cabo con esto. Esos tres meses trabajando, invirtiendo dinero, invirtiendo tiempo, me sirvieron para aprender y quiero compartir esto con vosotros. Primero se valida, después se crea. Primero se vende y después se hace. Vamos a pasar a revelar el método CCC. Primera parte, calentamiento. Cuando quise editar esta foto, claro, aquí no se aprecia bien, pero si veis las, las piernas, eh, bueno, pues difiere bastante de lo que viene siendo el, el tono de piel natural de Juan. Tengo que ir por pasos, porque por ejemplo está aquí mi abuela, entonces quizás si yo explico lo que es un, un calentamiento así de primeras, no me entiende. Entonces, ¿alguien conoce esta serie? ¿Esa de ahí? ¿Cómo es? ¿Cómo? Juan, no funciona el... el... ¿Cómo es la serie? ¿No va el altavoz? ¿Cómo es la serie? Ah, vale, parece que se ha arreglado. La Casa de Papel. ¿Qué es lo que hizo en este, último, en este último lanzamiento? Una semana, un mes antes, había pancartas por todos los lados. En las marquesinas del metro, anuncios, tráiler, todo el mundo sabía de la casa de papel. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Anuncios. Quedan tres días. Quedan dos días. No te puedes perder esto. Algo grande viene. No te lo puedes perder. Tienes que estar ahí. Y teníamos a la gente enganchada. Enganchada. No se lo podían perder. Cuando ya estamos organizando todo, en la reunión, David, Juan, Aura de la agencia y yo, ya teníamos, bueno, nos trabajamos con un, un, un calendario a 30 días, estaba todo programado. Cuando al día siguiente, mientras estoy haciendo una compra en el Mercadona, ya a punto de ir a la caja, recibo una llamada. Es Aura, una de las chicas del equipo. Le digo, oye Aura, no tengo mucho tiempo ahora, dime, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Y lo único que me dijo fue... Dani, eh, no, no sé cómo te lo vas a tomar, pero hablamos eh, más adelante. Una chica de mi equipo, habíamos empezado el lanzamiento, ya estaba todo acordado con las tareas que íbamos a hacer cada persona. Es decir, cada, el rol que iba a cumplir cada persona ya estaba determinado. Pasamos a la segunda fase del método CCC. Fase de captación. Ahora es el momento de lanzar el anzuelo. Si nadie te ve, nadie te compra. Y puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, lo mejor que tú quieras. Que si nadie te ve, nadie te va a comprar. Nosotros utilizamos YouTube, Instagram y Facebook para captar posibles clientes. Oye, Dani, pero ¿y cómo captó posibles clientes? Hay miles y miles de cursos y de programas que te enseñan cómo utilizar la publicidad. De hecho, creo que Juan tiene unos pocos... Eh... ¿50%? Sencillo. En este momento, ya pasa un día, dos días, y, joder, llevo mucho sin saber de Aura. Ya no entra al grupo de Slack. Hostia, las tareas se están se están retrasando, pero yo iba aguantando. Digo, bueno, quizás, joder, es de Colombia, no sé, allí, Bogotá, no sé, joder, ya sabes. Pero, claro, se iba atrasando, atrasando, atrasando, y teníamos una fecha límite para el lanzamiento. Aura me llama, llamada de WhatsApp. Digo, hola, Aura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo primero que me dice es, Dani, ¿cómo, cómo va con el lanzamiento? ¿Cómo va? ¿Tú, tú, ¿Tú no eres parte del equipo? No, mira, que... A ver, yo no sé cómo decirte esto sin, sin, sin que te enfades y sin que te molestes, pero es que pues una compañía bastante grande pues me ha ofrecido mucho dinero y, y me temo que no voy a ser capaz de poder hacer el lanzamiento con vosotros. Dios. Claro, lanzamiento, 6.585 euros de publicidad en juego y cada persona con roles asignados. O sea, era inevitable... No enfadarme por eso. Joder, ¿qué íbamos a hacer ahora? ¿Quién iba a gestionar la publicidad? ¿Quién iba a hacer los anuncios? ¿Quién iba a hacer todo? digo bueno, así con una sonrisa un poco falsa, no pasa nada. Disfruta. Claro, yo allí, digo, bueno, tengo que reunir a Juan, a David y comentárselo, ¿no? Nos ponemos en una reunión de Zoom, los tres, y le digo, ¿esto es lo que ha pasado? Hay dos opciones. O nos bajamos del barco, O descubrimos América. Segunda parte. Como supongo que entendéis, fuimos a descubrir América. No nos íbamos a quedar ahí. Y es la parte de contenido. Mucha gente cuando ve esta cifra, joder, 25.000 euros facturados. Pff, qué guay. En menos de 10 días. Hostias. Casi a poco más de 2.000 euros por día. Está bien. Pero lo que hay detrás son todas estas cosas que nadie ve. Estudio del avatar, creación de landing page, que una empleada tuya te jode y te dé por culo. Todo eso nadie lo ve. Solo se ve, joder, 25.000 euros facturados y un montón de alumnos satisfechos. Pero esto es todo lo que hay debajo del iceberg. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? No te hace falta una producción de 10. No te hace falta el nuevo modelo de iPhone. No te hace falta nada de esas mierdas. ¿Quién conoce PowerPoint? Lo que es. ¿Por qué no estáis haciendo lanzamientos? ¿Por qué no estáis vendiendo vuestros productos? 185 slides. 25.000 euros facturados. Más de 13 personas, 13 alumnos deseando empezar el máster. Y cuando ves este juego, cuando ves el, joder, puedo ganar dinero, puedo ayudar a personas y lo puedo hacer en un tiempo muy corto, la forma de ver las cosas cambia. Y por último, pasamos a la parte de la compra. Cuando se abren las puertas, cuando puedes comprar el producto, cuando puedes comprar el servicio. Aquí tenéis resultados reales de lo que fue. Ni un céntimo más arriba, ni un céntimo más abajo. Se invirtieron 6.585,88 euros en publicidad. Se facturaron 25.798,14. Resultado total, 19.212,26 euros en 10 días.